Saluda, saludos a todos. y A continuación vamos a comenzar a hablar sobre eh, unos eh, algunas aplicaciones que yo creo que se pueden hacer desde las neurociencias afectivas hacia la educación. Este discurso es, eh, es un análisis que he venido haciendo de, durante los últimos, yo creo que cuatro años, cinco años, que, que he trabajado sobre eh, neurociencia afectiva y educación. Bueno, entonces, cuando hablamos de... Entonces, lo primero que tenemos que, que pensar es que pasar de las neurociencias ¿sí? a, las educa a la educación, al conocimiento educativo, requiere cierto rigor. ¿no? Entonces, para aplicar los conocimientos acerca de, de la fisiología, de las emociones, para, eh, acerca del... Eh, la neuroanatomía de las emociones y los estudios con animales, pues tenemos que ser muy rigurosos para no hacer eh, generalizaciones o aproximaciones eh, más metafóricas que otra cosa, y por lo tanto que sean, que nos lleven a mitos, a neuromitos, ¿sí? Entonces... Eh, es importante pues pues por que no muchas veces no ve cosas como que no eh, los niños tienen que ser felices porque eso activa el sistema límbico cosas así súper generales que eh, son ampliamente imprecisas entonces lo primero es tener un adecuado conocimiento de cómo funciona la neurociencia de las emociones para estar eh, para poder tras eh, transferir el discurso, ¿no? Si no lo saben, pues simplemente eh, usar las técnicas sin, eh, sin, sin, men sin aplicarle lo neuro. Bien, lo que les voy diciendo, las metáforas hay que usarlas con cuidado, como hemos visto con el tema de neuromitos, pues para no caer en imprecisiones o analogías incorrectas. Y pues muchos de los conocimientos tienen límites en términos de las apl aplicaciones que tienen en campos aplicados. Comencemos a hablar entonces primero de, la, de, de cómo podemos aplicar los conceptos que tenemos acerca del sistema de recompensas ¿sí? a los ámbitos educativos. ¿sí? Primero, entonces, las experiencias que son gratificantes, sabemos que sentir eh, que aquellas experiencias que conllevan a ciertos eh, incentivos suelen, facil, suelen, suelen sentirse como gratificantes, ¿no? y esto genera que aumentan el tono de la memoria a corto plazo y pueden mejorar el control atencional. Entonces, una forma de mantener a las personas atentas por más tiempo o, y que su nivel atencional sea mucho más óptimo es favorecer experiencias gratificantes a, a través del de uso del sistema de recompensas. Si se dan cuenta, yo evito usar la palabra motivación y prefiero hablar de sistema de recompensas o el sistema de búsqueda o los incentivos o cualquier otro tipo de conceptos mucho más técnicos que el de la misma motivación. ¿Sí? Porque pues, no me, no, parece que se, se, se distorsiona todo cuando se usa esa, esa palabra. Eh, por otro lado, entonces, ¿qué tipo de experiencias gratificantes podemos tener eh, en el aula? Pues podemos tener experiencias gratificantes de tipo social... Juegos, risas, podemos tener experiencias gratificantes, entonces, basa, conductas basadas en objetivos, ¿sí? Entonces, podemos hacer eh, lúdica, eh, a, a poder acceder a recursos, por ejemplo, tiempo de descanso o eh, un juguete particular, ¿sí? o una posición de, de jerarquía, bueno, o, o algo que sea apetecido eh, dentro de, de, del ambiente escolar o terapéutico. Por otro lado, también podemos eh, usar las experiencias sociales, ¿no? Entonces, vas prosociales. Eh, se sabe que cuando las personas ayudan a otras personas, o cuando perciben que otras personas son ayudadas, las conductas altruistas de colaboración, de cooperación, suelen ser sentidas como gratificantes, entonces un, un recurso para mejorar el tono y la calidad. Eh, y de gratificación dentro de las, de, las, de las actividades del aula es a través de incentivar cada vez más conductas prosociales. Y esto es algo que poco se hace, esto es algo que, que muchas veces no, nos centramos más en la competencia que en la cooperación, nos centramos más en lo individual que en lo prosocial. ¿sí? Prestar útiles, ayudar en la tarea a otro compañerito, ayudar que otra persona comprenda un tema, facilitar que una persona resuelva un problema, ¿sí? compartir eh, una lonchera. Bueno, diferentes conductas prosociales pueden, eh, suelen ser sentidas como algo recompensante, como yo ayudo y me siento muy bien. Claro, eso depende de la cultura desde de, de la que se venga. Y... Eh, hay que diversificar los incentivos. Esto es algo bien importante, ¿no? No siempre puedes usar el mismo sello, no siempre puedes usar las mismas caritas, o que a los 10 puntos tienes eh, nota o tienes tal cosa, porque las personas se sacian, ¿sí? Los, los, los diferentes, eh, usar siempre el mismo reforzador sacia a las personas. Como ustedes se cansan de comer todos los días lo mismo, ¿sí? Y, bueno, etcétera, ¿no? De estar con las mismas personas o de, eh, los, mismos, de lo, lo, lo, los mismos refuerzos. Por otro lado, las situaciones, como ya le hemos visto repetidas veces, de juego, pero no solamente juego físico, sino el juego, eh, la... la el, el acicalamiento social a través del sarcasmo, por ejemplo, o sea, depende de la edad, ¿no? Eso es, depende muchísimo de la edad, ¿sí? Los chistes, o sea, todas aquellas situaciones que, se, que sean reconfortantes socialmente, se suelen sentir como altamente gratificantes. Y cuando se viven recompensas cotidianamente, vamos trabajando en algo que se llama sensación de control, que no sé si lo he mencionado con anterioridad. Recuerden que cuando yo les hablé del de estrés y la ansiedad, mencioné que el estrés y la ansiedad se siente como pérdida de control. Entonces, una forma de protegernos del estrés, la ansiedad eh, y, las, y las diferentes emociones negativas es trabajando a través de las sensaciones de control, es mejorando la... Eh, es mejorando la, la, la, la, la percepción o la sensación de que nosotros tenemos dominio sobre nosotros mismos y sobre la situación en la que nos encontramos. Esto va a facilitar también un mejor desempeño durante las evaluaciones o las pruebas y va a disminuir esa actividad fisiológica que vemos eh, cuando las personas tienen que hacer una exposición, pasar al tablero, realizar un examen, hacer un quiz, etc. Entonces, esto es uno, por eso está en rojito, esto es uno de los objetivos más importantes en neurociencia afectiva, y es mejorar la percepción de control. ¿Sí? Eh, y una forma de mejorarlo es, todos los días, en diferentes situaciones, tener experiencias gratificantes y recompensantes. Bueno, veamos esto con respecto al sistema de recompensas, al ¿sí? sistema de búsqueda. Ahora hablemos un poquito del de sistema eh, de, de, del estrés. ¿Qué pasa cuando el estrés, eh, cómo, cómo el estrés puede influir eh, las situaciones educativas y de rehabilitación? Bueno. Bueno. El problema, lo que tenemos que controlar es que el, el problema no es realmente las situaciones estresantes, no es eliminar el estrés o los desafíos del ámbito educativo, ¿no? no es que, que, que eh, hacer un lugar de solo pan y miel, no. El estrés es muy importante para el aprendizaje, para las diferentes formas de aprendizaje, motor, conceptual, etcétera. Lo, lo importante es que el estrés se sienta con control. O sea, lo que sí no podemos hacer o lo que tenemos que evitar todo el tiempo es que haya sensaciones de estrés en ausencia de señales de control. Eso no puede pasar. ¿sí? Cuando tú ofreces estresores, pero no ofreces opciones de control del estrés, estás atentando contra la salud de las personas. Eso es un problema ético, ni siquiera es un problema pedagógico. Es un problema ético. ¿Sí? Cosas como saquen una hoja, cuy ¿sí? Un sorpresa, o eh, los cinco primeros que entreguen la, la, la tarea tienen tantos puntajes, o los últimos tienen castigo, lo ¿sí? que sea. Siempre que, que presiones, siempre que expongas a una situación de, eh, de, de, de en la que las personas tengan que emitir una respuesta rápida, repentina y exigente, pues vas a activar la respuesta de estrés. ¿Sí? con todo lo que sobreviene, lo que hemos visto de la sobrecarga a lo estática. ¿Sí? Eso está bien siempre y cuando tú previamente hayas gastado un par de clases o sesiones en entrenar estrategias de control. ¿Sí? Cuando yo les diga sacan una hoja, ustedes lo primero que tienen que hacer es sentarse muy cómodos, respirar y pensar que tienen las respuestas. Si sienten tales señales fisiológicas de sudoración y taticardia... ¿sí? Tienen que hacer ciertas pautas para controlarlo. Además, deben decirse a ustedes mismos tales frases... ...que les van a permitir controlar su comportamiento y su fisiología... ...durante el quiz, durante el examen. Si ustedes no han entrenado control emocional... ...no hagan quizzes sorpresas, no hagan evaluaciones altamente demandantes porque están atentando contra la salud y el bienestar de aquellos niños, niñas, adolescentes que no cuentan con esas habilidades. Y lo que pasa es que tenemos el error de pensar que todas estas habilidades de control emocional y demás se aprenden o se desarrollan como por osmosis, como que las personas las adquieren simplemente por estar vivas y eso no es así. Esas, todas las habilidades emocionales, las emociones en sí mismas, tienen que ser educadas, tienen que ser entrenadas. Entonces, preguntémonos antes de hacer una situación de presión social, como pasa el tablero, resuelva esto, ¿me he tomado el tiempo para garantizar que mis estudiantes tienen los recursos emocionales suficientes para responder a esta tarea? Porque de lo contrario, tú no estás evaluando nada de los contenidos académicos. Tú lo que estás evaluando son las estrategias emocionales de las personas y aquellas personas con mejores habilidades de emocionales van a tener mejores puntajes en las, en las pruebas académicas. Mientras que las personas con, peores punta eh, con mayores problemas de control emocional pues van a ser las que siempre se vean eh, desfavorecidas y eso no es justo, ¿sí? porque tú quieres dar una nota sobre el conocimiento y no sobre la habilidad emocional. Y por otro lado, es perjudicial para la salud. O sea, estás atentando de verdad con el, el desarrollo de esa persona y de esa familia. Eh, aquí tenemos entonces que pensar que, y esto se ha probado entonces, como ya hemos visto, que el estrés incontrolable, o sea, este tipo de situaciones, pase al frente, saquen la hoja, los cinco primeros tienen tanto tiempo para responder. Lo que generan es, por un lado, Pobre consolidación. ¿sí? El que se copie, el que mira al compañero, ¿sí? todo ese tipo de cosas que, que se suelen utilizar en la, en la educación clásica y ortodoxa, ¿sí? todos concentrados y clavados en su hoja, nadie mira hacia el lado, todos los todos, todos, todos, o sea, toda una disciplina en rigor absoluto, lo que hace es, primero, hacer que la consolidación de la memoria sea mucho más pobre. Entonces, no, las personas no van a lograr aprender los conocimientos que tú quieres que aprendan. Por otro lado, se bloquean o se deterioran los mecanismos de recuperación. Entonces, así, así ellos hayan puedan eh, sepan sobre esos conocimientos, no van a poder recuperar lo que saben. Y es el típico, salen del examen y se acuerdan de todo, así hayan estudiado. Eh, sentimientos negativos, de sentimientos de pérdida de control, de, de impotencia, de que van a minar la autoestima, que van a minar eh, la noción de todas estas cantidades, de todo ese parqueadero, el autoconcepto, la autoeficacia, se van a, todo este, todos estos autos se van a caer, ¿sí? por estos sentimientos negativos ya lo mencioné hace un rato, van a generar un condicionamiento aversivo al contexto, haciendo que el lugar, el salón, el profesor y la hora y el simple hecho de estar ahí con esos conocimientos, con esos contenidos, se sienten desagradables. Entonces comenzamos a tomarle eh, pereza, malestar, sí, eh, apatía a ciertos contenidos académicos o a ciertos lugares. Y en últimas estamos atacando el bienestar de las personas. y Eso no está bien, eso es vulnerar sus derechos. ¿sí? Mientras que el estrés controlable, aquel estrés que es posible de decir, bueno, listo, tengo tanto tiempo, ¿sí? el, me han enseñado a, mi, a controlar el tiempo en un eh, eh, contrarreloj, si, tengo estrategias mnemotécnicas o estrategias de resolución de problemas necesarias para ir... ...resolviendo el problema de tal forma que no me vaya a colgar en tiempo... ...he tenido pruebas, o sea, ya me han hecho simulacros contra reloj... ...en el que yo ya he tenido buenos resultados, ¿sí? O ya me han hecho simulacros de, de, de, de, de, de exposición social en los cuales me ha ido bien... ...o he tenido oportunidades de hacer habituación o exposición... ...en los que he podido controlar las emociones en público... Entonces, cuando yo ya tengo todas estas habilidades de control emocional, pues simplemente, cuando me dicen a mí saque una hoja, tienen tanto tiempo, pasa el tablero, exponga, dígalo, ¿sí? recuerden, funciono con mucho mayor eh, empoderamiento. ¿no? Y esto hace que el aprendizaje no solamente se, se sienta como muchísimo más gratificante, que incremente eso que se, suele llamarse motivación hacia el aprendizaje, Sino que además mejoras el bienestar de las personas. ¿Sí? Entonces, es, esto es muy, muy importante. Bueno. ¿Qué piensan ustedes sobre el control y el estrés? La pregunta que está abajo. ¿Han tenido ustedes oportunidad o cuando ustedes, los docentes o los que trabajan en ambientes educativos o los que aplican pruebas neuropsicológicas, se toman el tiempo de afianzar. ¿O de generar estrategias de regulación emocional antes de evaluar eh, académicamente o neuropsicológicamente o clínicamente? ¿O antes de, de, de entrenar habilidades? También los quiero escuchar. No, profe, la verdad, desde lo evaluativo, eh, hay una sesión, dos sesiones y es en el momento. O sea, no hay una preparación. ¿Y cómo sabes tú, eh, Steven, eh, Michael, ¿sí? que los resultados que estás teniendo en las pruebas no son más que problemas emocionales y no problemas cognitivos? Y a veces se pierde, se pierde eso desde lo virtual, porque no se puede hacer lectura de... Esa expresión corporal, de esa comunicación no verbal, hay aspectos desde lo no verbal que no se pueden ver desde la distancia, eh, y hay que hacerlo, o sea, es como, tienes este momento para evaluar, hazlo, ¿sí? Y, sí. y, y se ve, desde, a, a veces se alcanza a percibir, se alcanza a percibir la ansiedad en el niño o, o en el joven, mm. sí. Pero no hay esa preparación de, oye, hay que estar contigo... ¿Y, y, y, que... ¿Y por qué dices que hay que hacerlo? No te entiendo. ¿Por tus Porque jefes. hay unos tiempos, sí. Por ejemplo, digamos, te dicen, eh, mañana hay valoración de tal persona. Uh -huh. y, y ya. Es, ahí, es ahí, el... es donde, ahí es donde nos comenzamos a confrontar contra lo ético, ¿no? sí. Porque muchas veces por la presión de, de cumplir con estándares o imposiciones, comenzamos a tentar, con, porque una evaluación neuropsicológica o psicológica eh, sesgada o con problemas de aplicación, pues, pues estás dañando a una persona con un posible diagnóstico impreciso, ¿no? Yo lo que he tratado es como decirles, en vez de decirles evaluación, es decirles vamos a hacer una actividad... Eso, jugar, lo que sea. Entonces, es diferente, pero, como, como le presentas el ejercicio, pero sí, si sí se llega a notar de pronto... Y ahí es donde eh, Sí, tienes que ser sí. bastante sensible para cuando veas que el desempeño está siendo más afectado o por desinterés, o por ansiedad, o por inhibición, y en ese momento parar la prueba. Y, y ahí tienes que hacer algo porque si no no, no, no está bien, o sea, estás haciendo mal tu trabajo, ¿sí? Claro, lo que tú dices la virtualidad le coarta a uno de la expresión eh, de todo esto no verbal, ¿sí? Pero, y, y nada, pues, entonces, y eh, eh, tus jefes tendrán que entender, porque es que acá, eh, pues, es la salud de una persona, ¿no? O sea, como un médico que haga mal, mal un diagnóstico, pues, la persona está en peligro. Y en ambientes... Eh, eh, académicos también, ¿no? O sea, eso como para la rehabilitación como, o la evaluación, los ámbitos clínicos como los ámbitos eh, académicos. Gracias, Steven. Vale, profesor. Listo, entonces ahí está el desafío enorme. <risa> es una ventaja <risa> de no tener jefes, ¿no? O sea, cuando yo evalúo mis pacientes o algo, yo tomo el tiempo que se me dé la gana y puedo hacer lo que quiera sí. porque yo no le respondo a nadie. <risa> sí, no, no, hay como una fecha límite de entrega. Sí, y no. Bueno, en una empresa te dicen, este es el pues, tiempo y dentro de ocho días sí. escribe el informe. Y entonces, claro. bueno, hay que hacerlo. Sí, y no. es la manera en cómo sí, se entiendo. vende. Claro, entiendo perfectamente. <risa> Esta es la ventaja de, de atender pacientes particulares. Sí. Bueno. Y gracias, Steven. ¿Alguien quiere comentarnos sobre que, cómo ve esto de la percepción de control y el control emocional, o por lo menos del estrés, en ambi en ambientes educativos? Dime Olga. Bueno, pues en el, en el ambiente escolar se ve mucho eso que, que el profe hablaba de, de, ese, de cómo el estrés bloquea a los estudiantes. Entonces muchas veces pasa esto, chicos que quedan completamente bloqueados en una evaluación, chicos que quedan completamente bloqueados frente a alguna actividad. Y desafortunadamente también se encuentra uno mucho profesores ...que les encanta como generar terror... ...entonces consideran que ser buen profesor... ...es generar miedo... ...y, y el chico reacciona como... ...por ese miedo se bloquea... ...entonces es el que llega siempre... ...la manera de controlar eh, la disciplina... ...es efectivamente saquen la hoja... ...y generar ese miedo... ...lo único que uno observa... ...es que efectivamente sí bloquea a los chicos... ...cuando uno coge ese mismo estudiante... ...de pronto de una manera más tranquila... ...y lo pone a hacer el mismo ejercicio... Muchas veces se encuentra que es un chico que, efectivamente, como decimos, coloquialmente, vuela en el proceso, pero que en el momento no lo logró hacer. Claro. Eh, eso se ve en el eh, contexto eres, soy, Tú tenías un, eras directora, coordinadora algo así en colegio, ¿cierto? Un jardino, algo así. No, yo soy orientadora escolar. Orientadora escolar. Ah, pensé. Bien, bien. Gracias, Olga. Y... claro, tienes razón. Pero mira que es que el problema no es ni siquiera que el estudiante se bloquee o que saque mala nota. El problema es que el estrés diario que ese profesor o varios de ellos, si son varios de ellos, le generan a ese estudiante, le van a terminar generando un problema en el desarrollo del cerebro, una, una posible úlcera, una posible enfermedad autoinmune. O sea, estamos atentando contra la salud de las personas. Es que, es que la dimensión ética acá es mucho mayor cuando vemos las implicaciones del estrés. O sea, esto tiene implicaciones, créanmelo, complicadas, o sea, mucho mayores a simplemente pasó o perdió, o le fue bien o le fue mal, o se sintió bien o se sintió mal. Aquí estamos realmente cambiando las trayectorias del desarrollo de las personas, incluso podríamos estar generando el camino para un cáncer, ¿sí? o para un suicidio, o para una depresión. Es que, eh, o sea, eh, eh, eh, ahí es donde tenemos, ahí es donde la neurociencia, la, la, ne la neuropedagogía socioafectiva tiene que tener su gran influencia, porque esto no es un problema menor. Cuéntame, Jenny. Hola, profe, buenas noches. Eh, no, profe, pues era como algo muy relacionado con lo que decía la compañera Olga, pues que uno se encuentra como toda esta resistencia, ¿no? Eh, a pesar de que, eh, pues día a día se, se habla de cosas nuevas, de experiencias nuevas para los estudiantes, pues uno siempre se encuentra como esa resistencia eh, a estos nuevos paradigmas y justamente ahí es como, como donde va eh, mi inquietud, profe, porque eh, pues es evidente que nosotros eh, estamos intentando hacer un cambio de chip, ¿cierto? Uh -huh. Pero, ¿cómo hacemos también para que, para que estos profes que son también un poquito difíciles, eh, también empiecen a asumir como una nueva postura frente a todo esto? Por, por la salud de los estudiantes, porque es que ya no es lo que tú dices, no es solamente un tema de aprendizaje, sino es un tema también de, de salud que se tiene que tener en cuenta, sumado a una cantidad de cosas que, que tienen que enfrentarse los los niños y las niñas, ahora también un estrés de, de estar sujetos a, a otras condiciones que no le están permitiendo pues tener un, un desarrollo ¿San? emocional sano, exacto. Sí, saludable. Pero yo les digo siempre que la, mi modelo pedagógico es un modelo para el bienestar ¿sí? y, y para la salud. Aquí es la parte de la salud. Y Tienes toda la razón. ¿Cómo llegar? Lo que yo les decía a, a, a Paulina. Entonces, tú puedes hacer capacitaciones eh, argumentándolas muy bien, como lo estamos haciendo en la clase desde, desde empírica, desde eh, resultados de investigaciones, con un poder... O sea, esto le llegará a las personas que, se, que sean un poco más entre comillas, eh, académicas, ¿sí? Pero necesitas combinarlas con ejercicios prácticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, le pones, le ponemos un parrafito algo que no lea un profesor y luego lo sometemos a una situación estresante bien berraca, bien brava. Y ahora sí, dígame, ¿qué fue lo que aprendió? Ah, ve, ve cómo se siente de mal cuando usted se ¿Sí? Como un poco aumentando la empatía. Claro. Claro, claro, claro, para que en primera persona sientan que lo que ellos hacen también, eh, o sea, por un lado se siente mal, por un lado entorpece el aprendizaje, pero por otro lado, con la evidencia que les vas a mostrar, miren, por esta vía, ustedes van a llevar, llevar a que estos chinos se suiciden, se embaracen, se metan a las drogas, les dé cáncer... Les den arterioscleros, o sea, es que, es que es esto, o sea, porque es que además esto no es solamente, o sea, yo, no es solamente lo que hace un profesor, es que es un estilo de, de, de, de educación que entonces está en la primaria, toda la primaria, todo el bachillerato, la universidad, y entonces tenemos personas que en 20 años casi que diariamente los han estado dándole y dándole y sobreactivándolos, eso quiebra cualquier cuerpo, ¿sí?, Dale. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, a ti por participar. María Paulina. Pues estaba pensando yo en algo que, que, que repito intensamente y es si nosotros entendemos qué es lo que queremos con la evaluación y dejamos de creer que educar es llenar las cabecitas de conocimiento, pues también podemos entender qué hacer. Toda esta preparación para la evaluación que tú estabas planteando hace un momento, pues es parte de la educación. Si me explico, se vuelve... La evaluación no es el, el, el cierre del, del sí. camino, es simplemente un punto de, de no sé, de... de, de aprendizaje. De seguimiento, de, de, de, un punto otro. de aprendizaje, un punto... Y entonces, pues tiene todo el sentido claro, que bueno, hagamos bueno. esta preparación previa a una evaluación. Pero si tú te das cuenta, eso ataca algo que yo acá no comencé por eso, pero en las conferencias que yo dicto y las capacitaciones que yo dicto sobre neuropedagogía, yo siempre comienzo atacando algo y es la postura cognitiva, o sea, creernos que somos computadores. Eso es lo peor que le ha pasado a la educación y a la psicología. Esa analogía con computadores. Y la neuropsicología es eso. Desafortunadamente, lo que yo creo que el 80% de lo que ustedes han visto en la, en la especialización es modelos cognitivos. Sí, y, y, ese, y esos conceptos de procesamiento, almacenamiento, codificación, to, todo este tipo de cosas que nos llevan a pensar que eso, que hay información. O sea, que aprender es adquirir información y evaluar es registrar la cantidad de información aprendida, eh, almacenada. Eso es completamente dañino. Se nos olvidan las emociones, se nos olvidan las relaciones sociales, se nos olvida el bienestar, la subjetividad, se nos olvida el cuerpo, se nos olvida las, la, la, el acople social y por eso lo vamos a ver con más detalle mañana, pero el conocimiento no está dentro de la cabeza de nadie, el conocimiento no es información, ¿sí? es hacer, hacer en contexto con otras personas. O sea, el conocimiento es cuerpo, el conocimiento es emoción, el conocimiento son relaciones sociales, es manipulación de objetos, ¿sí? nunca información. Más cuando la información está cambiante todos los días. Sí, entonces... Sí, entonces creo que tú en una de las recién me decías información, yo decía, eso no es información. <ríe> creo que fuiste tú, me parece. Sí. Me puede ser. <ríe> y entonces ahí, ahí nos comienza a cambiar, eh, pero es eso es un proceso largo, poder cambiar ese modelo eh, educativo y pedagógico de qué es la educación y qué son los procesos cognitivos también. Listo, Derly, cuéntame. Eh, bueno, pues. Hablando un poco de lo que estaba hablando la compañera María Paulina, la estaba escuchando y tenía como una relación frente al tema, y es que a veces en pedagogía se ve mucho el tema de la evaluación desde diferentes modelos, desde diferentes contextos, pero entonces a veces esa evaluación tiene extremos, ¿no? Entonces, o es la evaluación rígida, es por una nota, y es que estamos mirando eh, la calidad, la cantidad de conocimientos que se puedan adquirir frente a los diferentes temas, porque es eso, ¿no? Siempre es qué tanto sabe, qué tanto sabe, pero qué tanto sabe o qué tanto comprende de lo que sabe. Yo defiendo mucho un modelo y yo creo que, bueno, de pronto, no sé si es el error, pero me he casado con un modelo y es el tema de eh, la enseñanza para el aprendizaje, el uh -huh. EPC. Porque desde que, desde que yo empecé a estudiar licenciatura y empecé a conocer este modelo, pues yo digo, las personas adquieren información pero ¿qué hacen con esa información? ¿Realmente la entienden? O sea, ¿puedo yo decir y sentarme aquí y explicar lo que realmente estoy eh, escuchando? ¿O simplemente esa información que entra se vuelve en ese conocimiento que se, del que se habla y voy a repetir entonces las neurociencias o en ta ta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿O puedo expresarlo bueno, desde usa. el contexto? ¿Sí? O sea, o puedo pues decir, usa. sí, me ha servido ¿para qué? ¿Ejemplificar comprender, adquirirlo en mi vida diaria. Entonces, eh, es también ver esas barreras que tiene la pedagogía, pero a veces se van al otro extremo. Entonces, Bien. hay pedagogías muy románticas, que entonces nada de evaluación. Es todo juego, toda actividad, todo amor. Entiendo. Entonces, también ahí no hay una comprensión. ¿ves? Sí, te entiendo completamente. Yo acá eh, no, no estoy atacando la evaluación, simplemente lo que digo es, si vas a evaluar, Primero, garantiza que la persona tiene las estrategias necesarias para controlar sus emociones, ¿sí? O sea, preocupen, o sea, que esto, que no sea una barrera, o sea, que las emociones no sean una barrera, sino sean un facilitador tanto de aprender como de eh, desempeñarse en contextos, ya sean en contextos evaluativos. Michael, ¿vas a decir algo más? Eh, sí, señor, quería agregar que en, en consulta se nota que los papitos llegan, es que mi hijo es ansioso, es que mi hijo no controla sus emociones, pero dentro del discurso familiar, que también es un entorno educativo, más allá del espacio escolar, uh -huh. está la presión, o sea, si, si tú pierdes es terrible, eh, uh -huh. si tú no pasas es el caos, sí. eh, y hay una presión bastante amplia. No, no sé si es el, el entorno educativo de ahorita, <ríe> yo lo comparo a cómo fue mi educación hace un tiempo atrás, pero me parece que ahorita los jóvenes y los niños les están enseñando ¿no? cosas que uno dice, bueno, y para qué le enseñan circuitos a un niño de primero de primaria, ¿O para que le están enseñando unos ejercicios de cálculo tan complejos a un niño o a un joven, más bien, de, no sé, sexto, séptimo mira, de secundaria? Mira, y era mira. lo que hablaba María Paulina, como si más fuera mejor. Sí, y, y, y, es, y, y eso tiene que ver con dos cosas. Con una, la primera es el mercado. Y parece que los, algunos colegios quieren competir Con cantidad. Con cantidad. Con cantidad de conocimientos. Acá su hijo va a salir sabiendo muchas cosas. Y hay papás que evalúan la cantidad por la cantidad de cuadernos, la cantidad de. ¿sí? <ríe> Lo otro que tiene que ver con los estándares educativos. Desafortunadamente, en Colombia, los estándares educativos son evaluaciones, ¿no? Y los colegios pueden cobrar su matrícula dependiendo de el, de, del nivel que tengan en las pruebas a saber, ¿sí? Y pues las pruebas, eh, y, y mucho de estas pruebas, a ver, pues lo, lo, lo que hace es, eh, pues, eh, o sea, los papás quieren que tengan muy altas porque además la competencia para acceder a la educación superior, ¿sí? Ahora, entonces, nos, es, nos es, o sea, queramos o no, estamos metidos en este contexto de la presión, de la competencia y de la evaluación, ¿sí? Tal vez no vamos a poder romper o cambiar la cultura, cambiar el sistema, listo. Pero sí podemos preparar a las personas para que el sistema no las rompa a ellas y uh -huh, ¿Sí? adaptarse al sistema y no que el sistema lo, comillas lo coda a uno, ¿Sí? No lo quiebre, sí, sí, sí, ¿Sí? Eh, ahí sí. viene el psicólogo y le dice, no, pero habrá momentos donde hay algo que soltar, ¿sí? Uh -huh. Y es entendible que te sientas estresado, y es entendible que sientas irritación, que sientas miedo, que sientas tristeza, y viene uno como a reestructurar un poco ese... Ese supuesto o esa verdad absoluta frente a, al logro <risa> me ha pasado, La, me ha pasado con los total, jóvenes. Total, y que pues no hay que ser el mejor siempre, y, y que no es pues, mm -hmm. para ser el mejor, o sea, que, o sea, y el mejor es una vaina muy cultural, es una vaina muy plástica, ¿no? entonces eso también es relativo. O ¿sí? aprender o... del error, por ejemplo, en sí. las familias se ve mucho eso de que el error es terrible. No, el error también se aprende y a veces tiene una significancia aún mayor que el logro, pero bueno, hay un, un prejuicio. Eso es importante. Lo otro, Michael, es algo que, que, que recalcas, es que necesariamente tiene que estar integrada la familia, la educación, y la educación emocional o la neurociencia afectiva no separa a las familias de los contextos educativos, ¿no? Mm -hmm. es, o sea, y eso es, un, eso es algo bien complicado porque... Tenemos que generar o estrategias pedagógicas o proyectos educativos o currículos donde la familia se, donde permitan educar a la familia. La familia también tiene que ser educada porque no ha sido educada emocionalmente. ¿Sí? Así sea el magistrado, así sea el neurocirujano, así sea la persona con el nivel social que tenga, siempre hay oportunidad de ser educado emocionalmente. Y a mí me ha gustado el módulo contigo porque, no sé, me ha llevado también a pensar la emoción como algo primordial. A veces nos llevan a la cognición, el comportamiento, lo social sí. y la emoción queda como relegado, ¿no? Sí. Y las lecturas y los encuentros que hemos tenido aquí en este espacio nos ha abierto como, bueno, personalmente, ¿no? Eh, la cabeza de, oye, la emoción también juega un papel muy, muy importante. La emoción sí. el cuerpo, y el cuerpo. Sí. Nosotros, el cuerpo es esencial también. Y el contexto. Sí. Gracias, eh, Michael. Listo, <risa> mira, es, estamos en esto. Vamos ya antes a avanzar porque se nos va el tiempo. Eh, entonces, por un lado el estrés. Entonces, estamos hablando del estrés, de cómo el estrés incontrolable hace daño. Por ejemplo, hay, hay investigaciones que comprueban que el estrés afecta a los diferentes niveles o componentes atencionales. ¿sí? Recuerden que la atención no es una sola cosa. Tenemos al menos tres sistemas atencionales, unos de activación, unos de orientación y unos de control ejecutivo. ¿sí? Y lo que sabemos es que las personas que suelen someter, ser sometidas a estresores cotidianos están más activadas, están más ansiosas. ¿Y cómo se refleja eso en la vida de una persona? Problemas de sueño, irritabilidad, ganas de comer o no comer, ¿sí? problemas de alimentación, eh, problemas de peso, problemas cardiovasculares, problemas de estado físico, ¿sí? Entonces, eh, este, sus ritmos biológicos están alterados por este, este, esta desregulación en el, en el arousal en la activación. ¿sí? En el sistema de orientación vemos que las personas que suelen ser sometidas a estresores también cotidianos, ¿sí? son personas, incluyendo los estudiantes o los pacientes, que suelen sesgar eh, su percepción y suelen percibir más amenazas que señales de bienestar. Entonces, creamos culturas de la amenaza, creamos culturas agresivas. ¿sí? Profesores agresivos, terapeutas agresivos engendran estudiantes o pacientes agresivos o eh, a, o, o, que, o, que, o que perciban amenazas en todo lado. Así no agredan al profesor nada, pero pues van a agredir en otro lado. Entonces necesitamos que las personas también comiencen a ver su ambiente como algo más amigable, porque es saludable. O sea, unos, o sea estar en la guerra no es bueno, y, y que el colegio o que el consultorio se vuelva un, un campo de batalla, no es, eso no es saludable. ¿sí? Eso daña el cuerpo. Y en el, el sistema de control ejecutivo vemos que se ve gravemente impactado cuando estamos eh, sometiendo a estresores cotidianos, ¿sí? Esto reduce, pues, las funciones ejecutivas, las de la capacidad de flexibilidad cognitiva, de memoria de trabajo, de control voluntario, del comportamiento, cada vez se ve más atenuado en la medida en que incrementa eh, el, la frecuencia, la cronicidad del estresor, ¿Sí? Eh, con respecto, bueno, esto, esto es cómo altera los diferentes mecanismos atencionales, incluso se sabe que, por ejemplo, las personas que, que perciben o que viven estresores más frecuentemente como maltrato, abuso, bullying, o sea, acoso escolar o, o acoso también por parte de los profesores, suelen ser más, eh, ma, más fácilmente diagnosticadas con TDAH. ¿sí? Entonces, esto está acá. Entonces, esto es, es un predictor de TDAH. ¿sí? Entonces, también genera problemas del desarrollo. Además, con respecto ya al aprendizaje, sabemos que hay ciertos momentos en los que es bueno someter a estresores controlables para mejorar el aprendizaje o la memorización mejor. ¿sí? Aquí, el estrés en este momento mejora la memoria. Entonces, ¿cuándo? Antes de aprender de de de, de, de, de, er, de de la sesión, de la clase, es bueno estar activado, ¿no? Entonces, que lo pongan a no hacer alguna cosa, ¿sí? Como correr o alguna cosa que lo, que lo active, que lo estrese un poquito, es bueno, ¿sí? Después, también es bueno. Pero, mucho antes es muy malo, o, o sea, un estrés crónico, o que lo estresen a uno antes del recobro, o sea, en la evaluación. Y pues es donde atentamos, es que parece que la, esas pedagogías no, no tuvieron en cuenta todo esto que ya sabemos del funcionamiento emocional. O sea, todo lo sabemos, eso lo saben las abuelas, lo sabe todo el mundo. Antes de una oración, antes de un examen hay que tranquilizarse, hay que todo tiene que ser relajado, no todo lo contrario. Es cuando todo organizado, todo el mundo todo así tan rígido, lo que hace es generar una situación aversiva. ¿Sí? Y... Después del repaso, también, antes del repaso, tampoco también es perjudicial, ¿no? Además sabemos, en varios estudios, ahí yo les dejo como diferentes, estos son conferencias TED, que son muy buenas, eh, eh, sobre la importancia del estrés, la memoria y la educación, ¿sí? eh, Sabemos, por ejemplo, que los estresores... Impiden el recobro, esto ya lo mencioné, pero adicionalmente que los estresores facilitan el aprendizaje más motores que los aprendizajes conceptuales. Entonces también sí, el estrés debe ser más utilizado para aprender rutinas motoras y no tanto para aprender conceptos. Sí, lo que pasa es que también cuando hablabas hace un momento de, darle el, de los conocimientos, hay que dividir qué tipo de conocimientos quieres enseñar. Si quieres enseñar conceptos, rutinas motoras... Eh, evaluaciones morales, eh, eh, eh, hechos de memoria, ¿sí? datos, resolver problemas, o sea, cada cosa tiene sus diferentes estrategias. O sea, por eso es que no se sé va a hablar de en general el conocimiento o en general el aprendizaje, porque no es lo mismo. Bueno, otra cosa es que eh, tú, tú, tú, tú, cuando, cuando sometemos a situaciones, a ambientes eh, amenazantes, pues solemos aprender las cosas con contenido más aversivo que las cosas con contenido positivo. ¿sí? Y el estrés muchas veces induce a falsas memorias. Entonces, aquellas personas que más se estresan son las personas que recuerdan cosas, pero las recuerdan con errores. Son imprecisas en el, en el, en el signo, en, el, en la fecha, en el nombre exacto, pero más o menos como que la tienen, como que saben por dónde va la cosa, ¿no? Pero le la precisión es lo que les falla. Entonces, desafortunadamente, nosotros en los ambientes educativos tenemos la noción de que si no es precisa la respuesta, no vale. O sea, el conocimiento no es una cuestión de precisión tampoco. O sea, uno puede saber cosas mal... Como, uno puede saber muy bien la historia, pero no la... O sea, como el, echar el cuento o hacer cosas motor es muy bien con lo que uno sabe, pero lo que le puede fallar es un poquito la precisión del, del dígito, de la fecha, ¿sí? Y pues eso no está mal, porque la es que típica uno... de, perdón, La típica de del aprenderse de memoria las fórmulas matemáticas, cuando de pronto se si deja llevar la fórmula, pues... Sí, y en psicología aprenderse a sacar la, la varianza, la media, la desviación estándar, estándar, eso no tiene ningún sentido, eso no se usa en ningún lado. Sí, lo que necesito es que sepas usar eso, que sepas para qué sirve la, eh, la matemática, no hacer la matemática. Y además hay una cosa que es muy graciosa, ¿no? Que yo veo acá, que todos los colegios, eh, bueno, se venden, por decir de alguna, de alguna manera, por el tema de, de, del, del examen, del, del ICFE, que no uh -huh. es, es, es el saber... Bueno, yo no sé qué recuerdan ustedes de ese examen, qué experiencia, qué, qué, les, qué, qué pueden ustedes decir de ese examen, porque cuando lo hicieron tenían 17, 18 años. Pues uh -huh. yo lo hice hace cinco años. Yo, cuando empecé a estudiar, como yo no tenía imagínense la escena, ¿eh? Yo haciendo la fila para entrar al colegio, todos tienen de 16, 17 años, y yo. Tal vez así que yo fui... Yo cuando me anoté en la universidad y le dije que yo no tenía el ICFES, me dijeron que yo tenía que presentar los sí o sí, y Le dije, pero ¿qué me voy a acordar yo de lo que aprendí en el secundario? No, es que no importa. En el sí. caso suyo, lo único que necesitamos es que lo presente. Bueno, sí. yo dije, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué nada? Es que no, no, es que no, no, no podía ni recordarse, me venían momentos del secundario y bueno. El, el ICFES, puedes saber, es fácil, no pide nada de memoria, es todo de análisis, hasta inclusive la, las cuestiones de matemática, obviamente dejé cosas sin, sin hacer, sin responder porque eran de física que quizás no, no recordaba pero no es una cosa difícil, lo claro. que sí les tienen que enseñar es a analizar los enunciados, en el enunciado está la respuesta y muchas veces hasta inclusive viene acompañado de un gráfico, donde uno puede, y me fue súper bien, a ver, me fue súper bien con lo que traía puesto de hace muchísimos años, pero ese estrés que a lo mejor le genera a los chicos que, a, a que se tienen que... No, el ICFES es un examen en el que más que nada es que hay que analizar lo que uno está leyendo y ahí está la respuesta. Ajá, muchas gracias, Daniela. Sí, tienes toda la razón. Entonces, mira lo importante el control emocional y de no activar el estrés, sí, de, de activar el estrés con control, mejor dicho. Yo, después de eso, a los pocos que me crucé, que son los hijos de, de, de gente conocida que se tenía que presentar, yo les decía, anda tranquilo, lee muy, muy bien, las, la, es largo, eso sí, es muy largo, lee mm -hmm. bien los enunciados y, y analiza las, las preguntas porque no, no es nada... De ni de, de nada, de. de, de... Sí. Mm. Gracias, Daniela. Bien, y mira, y este incluso es estudios con animales lo que nos muestran es que exponer a estresores, pues afecta las estructuras de la memoria, que es lo mismo que estamos hablando desde hace rato, ¿no? De la memoria, la atención se ve afectada. Las funciones ejecutivas también se ven afectadas por el estrés crónico, ¿no? Sí. Lo sabemos. El control emocional, el control, la, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el freno inhibitorio, la impulsividad. Todo esto se ve afectado cuando exponemos a situaciones crónicas de estrés. Y como ya le hemos repetido decenas de veces, en algunos casos el colegio es una génesis del estrés. So, o sea, como que hay, deberían, en el PEI deberían colocar muchas veces, nos comprometemos a estresar continuamente a sus hijos. ¿Sí? O que todos los días vamos a, a, los vamos a, a enfrentar a desafíos que ellos no pueden controlar. Cosas así por el estilo, ¿no? Y por último, el estrés, pues, impacta el desarrollo emocional. ¿Sí? Las personas desarrollan formas poco adaptativas de regular sus emociones. Esto se contagia. Además, las emociones negativas se contagian en las, en las personas. ¿Sí? y pues las personas aprenden a que el mundo, ¿no? y el colegio en especial, no es algo chévere, ¿no? Claro, esto no le pasa a todos, porque aquellos que tienen recursos cognitivos y emocionales para surfear el colegio y demás, pues van en coche, ¿no? Pero es, hay personas que definitivamente por la violencia intrafamiliar, por la, por la alimentación, por sus genes, por cualquier condición de vida y de neurodesarrollo. No se les facilita ni lo cognitivo ni lo, emo o, o lo emocional. Entonces, esas son las personas que estamos dañando. Y tanto que les gusta la palabra inclusión, pues sea, hagamos inclusión cognitiva y emocional. No tratemos tan mal a las personas que no tienen tantos recursos para sobreponerse a estos desafíos. Sí. Bueno, eh, además, pues lo que les digo, el estrés altera el sistema inmune y pues lleva a enfermedad y a, y a enfermedades que pueden ser mortales, como, la de, como el cáncer, hipertensión, diabetes, o sea, es que esto no me lo estoy inventando, esto ya está súper reportado. Estresores crónicos conllevan a enfermedades y lo vemos en los niños y en los adultos. Ustedes recuerden cuando en época de parciales, una semana después de parciales se enferman. Sí. Y así mucho tiempo, pues es peor, ¿no? Bueno, hasta ahí como la parte de estrés y, y educación.